Dentro, Carmen. Buenos días, sí, buenos días a todos. Mi nombre es Carmela Ucirica, soy presidente de Plena Inclusión España desde hace muy poquito. Bueno, a mí se me ha hecho un periodo ya extenso, pero son pocos meses, no llega a un año, ¿no? eh, Yo quería presentaros, aparte de daros la bienvenida a presentaros eh, la jornada que vamos a, a desarrollar hoy contándoos un poco la importancia que tiene para nosotros. ¿no? Lo hemos separado en varios bloques a nivel político. Eh, cuando pensamos en las personas con grandes necesidades de apoyo o las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo nos encontramos siempre con una dura realidad, que es que están poco presentes en el ideario de la salud mental. No se conoce eh, la incidencia tan grande que tienen este colectivo los problemas de, de salud mental. ¿no? Y además son personas que requieren atención sanitaria. Concretamente, además, con esta idea, eh, por parte de Plena Inclusión, eh, se han hecho aportaciones a la proposición de Ley General de Salud Mental para se, que se contemple esta realidad invisible. O sea, nuestro propósito fundamental es… Eh, que sean conscientes del colectivo de, de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de lo importante que es para nosotros que todas las acciones que tengan relación con la salud mental se nos tenga en cuenta. Para ello hoy vamos a contar con nuestro amigo Ramón Nobel, eh, cuyo informe nos va a ayudar además para que todas estas reivindicaciones tengan mucho más sentido y contenido. A nivel estratégico, o sea, antes os comentaba que soy presidenta desde hace muy poquito, pero es que coincidió el inicio de mi presidencia con el desarrollo de, de, de, nuestro, de nuestro momento estrella, que es cuando nos fijamos el plan estratégico que eh, bajo el nombre de Ganamos en Comunidad estamos desarrollando. Esto es lo que va a marcar nuestras líneas estratégicas en los próximos años. Además, nos sirve para marcarnos unos retos de futuro que son importantes. Son 11 retos, pero bueno, podéis tener acceso a ellos a través del enlace que creo que os van a, a colgar. ¿no? Eh, las personas con grandes necesidades de apoyo forman parte de, de uno de nuestros objetivos más importantes, las personas con grandes necesidades de apoyo y sus familias. Sabéis lo que el proyecto Todos Somos Todos lleva mucho tiempo reivindicando, están ahí, son importantes y muchas veces invisibles, por tanto tenemos que poner el máximo de esfuerzo en que vayan adelante y, y sacar los mayores beneficios que podamos eh, sacar para que ellos tengan una buena calidad de vida. El informe ético en este ciclo de seminarios se empezó con una charla con Javier Chavarría que, bueno, también los compañeros me dicen que van a colgar el enlace por si queréis eh, repetir o, o verlo los que no tuvisteis la oportunidad. ¿no? Hoy hablaremos de las personas con grandes necesidades de apoyo y también las familias, que como he comentado antes, están en, en, en nuestro enfoque y sobre todo estas familias que tienen una persona con gran necesidad de apoyo. Si lo pensamos también desde el planteamiento del impacto en la vida de las personas, tenemos que considerar... Eh, o ponernos en la piel de estas personas con grandes necesidades de apoyo que a veces no saben qué les pasa y sobre todo no tienen la capacidad de expresarnos cómo se sienten o cuál es, eh, por qué están sintiendo que, que su vida es más difícil. ¿no? Todos nosotros los que estamos aquí, los que estáis conectados, que en este momento ya son más de 300 personas, estamos preocupados por ellos. ¿no? Eh, hace ya dos años se publicó un libro que se llama Conductas que nos preocupan porque ahí queríamos reflejar todo lo que desde el punto de vista de, de plena inclusión nos hace revolvernos un poco y tener claro que es algo que tenemos <coughs> ahí como un gran reto y que además tiene que estar en nuestro enfoque de futuro. Perdón, porque <coughs> estoy regular. Ya por último, simplemente Amalia nos lo va a contar mejor, ¿no? Pero nuestra, nuestra idea es eh, poner en, en conocimiento de todas las personas todo, todas aquellas ideas, experiencias, todo aquello que hemos podido acumular a lo largo de los años y que creo que de alguna manera nos van a ayudar a todos en estos retos tan importantes. Sin más, yo me despido y le doy la palabra a Amalia, que es nuestra compañera de plena inclusión responsable del proyecto. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Dices que lo voy a contar mejor, pero no lo voy a contar mejor, lo voy a contar igual de bien que tú. Muchas gracias por, por esta apertura tan tan directa. Eh, siempre nos gusta empezar estos seminarios explicándoos un poco qué es lo que vamos a ver. ¿vale? Entonces, eh, bueno, vamos a, vamos a escuchar a varias personas. Primero, como bien decía Carmen, escucharemos a Ramón que nos ha ayudado a, a recabar información, datos que nos tienen que servir, como decía Carmen, para reivindicar la situación de las redes de atención sociosanitaria con las que apoyamos a las personas con más necesidades de apoyo y problemas de salud mental. Él nos va a dar unas cuantas pinceladas. Después hemos querido también contar con experiencias directas y por eso está aquí con nosotros Rubén Parrillo, que después os presentaremos. Y por último, tenemos un bloque donde abordaremos eh, temas de innovación, donde contaremos con la presencia de Sara Leitz. Y bueno, no os voy a adelantar nada porque también nuestras compañeras Inés y Laura os irán os irán presentando un poco en qué consiste esta, este contenido que veremos con Sara. Eh, hay algunas cosas con las que nos gustaría abrir el seminario. Eh, el otro día en una reunión con la red de Todos Somos Todas se hablaba de la necesidad de visibilizar la enorme vulnerabilidad de las personas con más necesidades de apoyo y sus familias. ¿no? Hay algunos datos de los pocos que disponemos actualmente que son demoledores ¿no? y que dicen que entre dos y cuatro veces, eh, o sea, las personas con discapacidad intelectual, perdón, tienen entre dos y cuatro veces más probabilidad de desarrollar una enfermedad mental que la media de la población general. Eh, se estima que, según estudios internacionales y los datos estatales con los que trabajamos, que entre el 30 y el 60% de las personas con discapacidad intelectual eh, tienen una enfermedad mental o podrían tenerla. das cuenta de que la horquilla es muy amplia porque los datos son muy poco... Muy poco estrictos, ¿no? Muy poco rigurosos. Luego Ramón nos explicará por qué ocurre esto. Eh, es decir, las personas con discapacidad intelectual, ya solo por contar con, con tener discapacidad intelectual, tienen una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad mental. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Por muchas razones, ¿no? Pero entre ellas la, la enorme dificultad en la comunicación o en poder transmitir los síntomas con los que las personas conviven hace que la detección esté siendo inadecuada, ¿no? El diagnóstico, además de la discapacidad intelectual, como sabéis, muchas veces eclipsa otros trastornos y, y supone también para, la, para los profesionales especializados un obstáculo ¿no? a la hora de establecer las necesidades de apoyo de las personas. Esto también lo veremos luego con Ramón. En resumen, el dato sería que cerca de 82.000 personas en España con discapacidad intelectual y del desarrollo además conviven con trastornos mentales o del comportamiento y además sabemos que la cobertura de servicios con la que cuentan supone un 5% del total que necesitarían para poder tener eh, buenas vidas. ¿no? Con lo cual estamos viendo que la salud mental se convierte en un factor Sumativo de mayor vulnerabilidad. Y queríamos arrancar con esta foto porque creemos que cuando Ramón y Pera eh, nos ayudaron a coordinar ese proyecto tan bonito que fue el, el libro de conductas que nos preocupan, que ahora os contaremos, eh, y se hablaba de conductas que nos preocupan, en realidad el tema que nos preocupa es precisamente este, no el, la falta de datos, la falta de visibilidad de las necesidades de este reducto social de este grupo de personas que están viviendo una doble, triple discriminación por sumar muchas situaciones vulnerables de manera conjunta. ¿no? Eh, bueno, vamos a compartiros eh, de manera muy visual un, un resumen de cómo estamos trabajando en plena inclusión. Voy a intentar ponerlo en modo lectura completa aquí para que lo veáis entero, hemos intentado resumir muchísimo cuál sería el proyecto que tenemos entre manos en plena inclusión España con respecto a salud mental. ¿vale? Como veis, eh, lo podríamos agrupar en tres bloques, que bueno, por un lado tendríamos los proyectos que estamos desarrollando con buenos apoyos e eh, precisamente un proyecto eh, será el primer bloque del seminario y en el que contaremos con Ramón, eh, que llevamos desarrollando varios años y en el que bueno hemos eh, conseguido desarrollar un informe de situación sobre cómo se encuentran la coordinación sociosanitaria en este momento en España a través de las organizaciones y las federaciones que están participando. ¿no? Eh, es, ya os adelanto que los datos son bastante demoledores. Pero bueno, eh, contar con esos datos nos sirve como muy bien, decía Carmen, para poder lanzar reivindicaciones a nivel político ¿no? sobre esta situación. A través de este proyecto lo que intentábamos era mejorar las redes de atención sociosanitarias a nivel local y poder levantar una estrategia estatal que nos sirva para entender cómo, cuál sería la mejor manera de poder coordinar nuestras organizaciones que son expertas en apoyos con las áreas de salud mental que tienen una necesidad de capacitarse o sentirse más competentes en cuanto a esa coordinación. De este proyecto, pues este año eh, lanzaremos una serie de píldoras formativas con personas expertas que por supuesto pondremos a disposición de todo el mundo y bueno, es uno de nuestros proyectos eh, más queridos y en el que hemos contado con la generosa participación de Ramón eh, a lo largo de estos dos años. El siguiente proyecto, que será el segundo bloque de este seminario, es el que tiene que ver con reducción de restricciones, como Inés y Laura os lo van a contar en detalle después, no voy a profundizar mucho en él, pero también ha sido un proyecto muy importante para nosotros porque ha puesto a disposición de muchas organizaciones que han participado formación acompañamiento eh, experiencias no que de las que hemos podido aprender y el uso de varias herramientas que nos están sirviendo también para para lanzar reivindicación política el año pasado tuvimos un seminario muy interesante con la fiscalía y sabemos que hay preocupación política por el tema de ir eliminando la, el uso de restricciones en los contextos sobre todo institucionales que tienen que ver con las personas con discapacidad, las personas mayores, menores en riesgo de exclusión, etc. Entonces, un siguiente bloque en el que hemos estado trabajando a lo largo de este tiempo y del que tenemos también muchas cosas que ofrecer a, a nivel democrático y compartir con vosotros es el tema de la formación. Eh, como muy bien apuntaba Carmen, hace un par de años se construyó el documento de conductas que nos preocupan, que es un marco cabecera para conocer cuáles deben de ser las líneas de, de trabajo en cuanto a la intervención con personas con discapacidad intelectual y dificultades en la conducta. Y ahora eh, estamos intentando eh, hacer que este documento, vamos a enseñaros un borrador, este documento sea más ágil y más sencillo y lo vamos a convertir en un curso online que bueno estará disponible dentro de muy poquito tiempo y en el que podréis ir avanzando a través de todo el contenido de una forma más virtual, sencilla, con tareas, con vídeos en cada capítulo, como veis en pantalla, de cada una de las personas que han querido elaborar el documento y bueno, también estamos coordinando, gracias a, a Ramón, que esto esté disponible para cuanta más gente mejor y que lo podáis utilizar. Y eh, bueno, pues dentro del bloque de alianzas, eh, perdón, me, en, en formación, esto tampoco quería profundizar mucho porque las compañeras luego os contarán un trabajo también arduo que hicimos el año pasado fue poner en un mismo espacio de manera más sencilla y más visual todas las herramientas metodológicas que se estaban utilizando en diferentes proyectos y que podréis encontrar aquí, nuestros compañeros colgarán este enlace en el chat. Y bueno, pues todo lo que llevamos trabajando en los últimos años que tiene que ver con las personas con grandes necesidades de apoyo, las dificultades de salud mental, las metodologías como el apoyo activo, el apoyo conductual positivo, eh, la, el uso de, vamos, la eliminación de prácticas restrictivas, etcétera, está todo agrupado en, esta, en este enlace y podéis disponer de lo que necesitéis, la, las formaciones que hemos colgado son todas gratuitas, con lo cual, eh, bueno, como decía al principio, el objetivo sobre todo era democratizar el conocimiento y que todos los que apoyamos a personas con muchas necesidades de apoyo dispongamos de la misma información. En cuanto a las alianzas, pues estos últimos años sabéis que hemos... Establecido redes internacionales con Bill, que hoy contamos con la presencia de Sara y nos contará un poco, y con la Red Internacional de Reducción de Restricciones. Hemos participado en muchos foros en Latinoamérica el año pasado hablando sobre trato digno y metodologías respetuosas. Estamos colaborando en estudios sobre el uso de restricciones en mayores, estamos colaborando con la Fiscalía en cuanto a coordinar nuestros esfuerzos para elaborar planes de eliminación de estas prácticas y bueno pues ya para terminar eh, los próximos pasos o lo que tenemos entre manos de cara al próximo año sería pues mantener una estrategia estatal eh, profundizar un poco en, en temas como la salud mental infanto-juvenil, avanzar en, en temas muy técnicos que puedan ayudarnos a la valoración de las necesidades de estas personas, como podría ser la elaboración de un perfil neurocognitivo, ir seguir reivindicando la necesidad de que la coordinación entre entre los servicios sociosanitarios se dé de una manera eh, pues más efectiva, ¿no? de cara a mejorar lo, los los servicios que prestamos a las personas. Perdonad que haya ido así de rápido, pero como os vamos a ir colgando enlaces en el chat, no quería robarle tiempo a Ramón. Y bueno, ya os dejo con Ramón. Ramón es eh, jefe de servicio de... No quiero decirlo mal, Ramón, porque siempre siempre meto la pata cuando te presento. Es jefe de servicio de la unidad especializada de psiquiatría del Instituto de Asistencia Sanitaria de Barcelona. Él además, sabéis que es investigador, una persona muy curiosa, muy activa, eh, profesor y yo sé que te da mucha vergüenza que lo diga pero no puedo no decirlo, una persona enormemente generosa que lleva colaborando con nosotros los últimos años de forma desinteresada y muy activa eh, y bueno, no tenemos más que agradecerte Ramón, que sigas vinculado con nosotros y que hagas crecer el proyecto y muchísimas gracias por estar hoy aquí Gracias a ti ¿Me veis? ¿Sí? Vale, ahora compartiré. Gracias, muchísimas gracias por estas palabras que ya sabes que, que no merezco, ¿eh? porque realmente es de los proyectos que, que más me apasionan en la actualidad ¿no? y poder acabar mi carrera profesional, ¿no? que pueda hacer más cosas, ¿eh? llegando a la meta final ¿no? de un proyecto tan, tan interesante como es avanzar hacia la transformación de modelos ¿no? de atención desde el ámbito de la salud mental a personas con discapacidad es algo que, que realmente me, me hace sentir muy, muy, muy a gusto, ¿no? Y contar conmigo para lo que haga falta, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, agradeceros estar ahí presentes, 412 personas, esto solo se conseguía a través de vosotros, ¿no? Y la paciencia que, tengo, que que os pido durante estas 30 minutos, intentaré sintetizar un gran, gran trabajo de estos dos últimos años, ¿no? En donde, a través del proyecto Con Buenos Apoyos, hemos ido revisando y analizando cuál era la situación de la atención a la salud mental y, y a los problemas de la conducta, a las conductas que nos preocupan en el colectivo. Veréis que voy vestido de médico, llevo ¿no? la bata de médico, estoy en el hospital, pero lo hago a propósito. Muchos Ya sabéis cuál es mi visión de la, del apoyo sanitario a las personas con discapacidad, pero tampoco hay que tener miedo que los médicos, los psiquiatras, pues tengan eh, o se acerquen a esa población con otra mirada y si hay algún médico conectado un poco para, para acercarme a él también desde, desde esta posición. En nuestra práctica, en mi práctica habitual, en el hospital no, no llevamos uniforme eh, porque muchas veces sabéis que el uniforme en determinados perfiles, ¿no? eh, yo diría que en general, pero determinados perfiles de personas con dificultades cognitivas puede ser más una barrera que no... Que no una forma de acercarnos bueno vamos a ello voy a compartir mi presentación si os parece creo que hemos tenido uh, algún problemita ya lo veo otra vez ¿no? a ver compartir ventana no la vemos no. No. Tendría que ver si lo hemos probado antes. A ver, un momento. Ahora sí. El problema es que no vamos a poderlo ver en formato pantalla completa. No sabemos por qué. Ya sucedió en la última presentación, pero en fin. Lo veis bien, Amalia, se ve sí. Sí, se sí, ve no. muy bien. Vale, pero la completa. Nos vamos a ver así. No pasa nada, ¿no? Y como os decía, es un trabajo de los últimos años de un, un equipo excelente de profesionales con los, que me, con los que me he sentido muy a gusto y con los que quiero uh, pues seguir compartiendo todo el trabajo que está haciendo, el excelente trabajo que está haciendo. De todas formas, algunos, voy a echar el tiempo atrás, algunos ya llevamos tiempo uh, intentando uh, cambiar paradigmas de apoyo al colectivo desde el ámbito de la salud mental. ¿no? tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿no? Uno ya tiene una cierta edad, pero desde los primeros proyectos con Jim Mansell y otros <coughs> europeos que se tradujeron en el informe IDRISNET, luego ya con FEAPS, en ese momento FEAPS también en la, en la declaración sobre cómo apoyar y qué necesidades tenían las personas con discapacidad en el ámbito de la salud mental, pero también más adelante con otros Uh, informes que hemos ido elaborando de cómo a nivel uh, internacional en, en diferentes años era necesario uh, diseñar apoyos ¿sí? y finalmente y es una reciente publicación que entiendo que la mayoría conocéis en el año 22 publicamos desde un grupo europeo cuáles eran las, las guías de evaluación de diagnóstico y de apoyo a personas las guías, el estándar europeo digamos no de valoración, diagnóstico y apoyo a este colectivo. ¿no? El colectivo, como muy bien ha dicho Amalia, ¿no? es, es, y lo conocéis perfectamente, es muy heterogéneo. No, no, no podemos um, tener la misma mirada. Eh, hablo de salud mental, me refiero. ¿eh? Eh, cuando nos referimos a personas eh, cuyos, cuya necesidad de apoyos es, es más alta, de aquellos cuya necesidad de apoyo es más baja. ¿eh? Bueno, que nos entendamos o de otra forma a aquellas personas en términos de eh, diagnóstico a través del coeficiente intelectual con discapacidad leve eh, o límite incluso a aquellas con graves grandes necesidades de apoyo o discapacidad grave profunda como antes llamábamos no eh, la mirada y la técnica y la evaluación y los apoyos tienen que ser muy diferente pero ahora nos vamos a, di a, a dirigir al colectivo en general ¿no? sin hacer sin hacer diferencias a Hemos hecho deberes en estos últimos 20 años, realmente los hemos hecho. Eso es lo que planteábamos en ese informe FEAPS ¿no? y, y, y también en IDRESNET. ¿no? Y os decía, eso es del año 2001, 2003, 2005. ¿no? Bien, hemos hecho, veremos si los hemos hecho o no, no, hablábamos, ¿no? El derecho a la salud integral, de la salud integral de las personas. Vamos a, a entender ese concepto de salud integral de las personas desde el planteamiento inclusivo, con la colaboración de todos, la coordinación de los servicios, y eh, ya se hablaba de la coordinación, la necesaria coordinación de servicios sociales y sanitarios, tanto en salud como en salud mental en particular. ¿no? Eh, diseñar políticas públicas en salud mental donde estén incluidas las personas con discapacidad. ¿no? Eh, llevar adelante estudios desde la propia administración para tener datos y saber qué es lo que ocurre ¿Eh? con esta población, eh, sobre todo para prevenir, ¿no? que es mucho más importante, y en salud mental, fijaros que hablamos casi siempre ya, eh, los psiquiatras, algunos, ¿no? Pero la mayoría de salud mental, no de enfermedades psiquiátricas, ¿no? ¿No? salud mental significa sobre todo prevención. ¿eh? Con las personas con discapacidad ocurre exactamente lo mismo, tenemos que entender cuáles son las circunstancias, las claves que les llevan a, a tener esa mayor probabilidad de padecer una enfermedad mental o en algún momento determinado una conducta que preocupa ¿no? ¿Eh? y claro el objetivo es planificar el objetivo es pues, qué hacemos ¿no? a nivel público ¿eh? para resolver esa, ese, ese reto ¿no? ¿Eh? necesitamos instrumentos bla, bla, bla. eso se decía hace 20 años ¿no? ¿Eh? bueno sí o no en ese momento quizás todavía pues eh, la visión de la psiquiatría más biológica era, era muy prevalente y se daba mucha importancia a la investigación psicofarmacológica, pero no, no deja de tener importancia también porque en muchos casos, por ejemplo, hablo de síndrome de Down, hablo de autismo, hablo de muchas otras patologías como la obsesiva, muchas, muchas patologías en las que se está destinando mucha inversión en la investigación, tanto básica como clínica, como terapéutica, deberían también incluir al colectivo con discapacidad intelectual, dado que eh, con mayor probabilidad va a tener algunos de ese tipo de trastornos. Realmente eso es así, lo veremos, ¿no? Pero, en fin, ¿eh? ¿lo hemos hecho o no lo hemos hecho, no? ¿Eh? Respetamos a la persona, realmente, cuando prescribimos fármacos, cuando hacemos determinadas pruebas, cuando... algo como médico ahora, ¿no? Cuando um, utilizamos la terapéutica que sea, no solo la farmacológica, Pedimos a la persona que, eh, a la que vamos a apoyar o vamos a tratar, le pedimos realmente su opinión, ¿Le, le pedimos su consentimiento o asentimiento, algo que desde la perspectiva de la recreación de derechos de las personas con discapacidad queda muy claro, ¿no? es, es evidente. ¿no? Y eso podíamos unirlo al tema de le, del uso de prácticas restrictivas, ¿no? que se abordará más tarde. ¿no? Um, bien... Um, etcétera, etcétera ¿no? Yo creo que mmm, el punto nueve, que es algo que nos ocupará en los próximos minutos, es eh, eh, realmente esa creación de, de, de equipos de apoyo sociosanitarios que en principio tendrían y deben ser evidentemente públicos y desde las administraciones se está llevando a cabo, ¿no? pero sobre todo en coordinación con, con, con los recursos sociales existentes, ya sean del ámbito público, ya sean del ámbito concertado, privado o del tercer sector. ¿No? ¿Eh? Y esa, se decía en ese momento, creación zonificada, de estructuras sociosanitarias altamente especializadas de intervención. No sé sí. si eso ahora tiene sentido, pero en ese momento sí hablábamos de, de, de esa necesidad, básicamente viendo ¿eh? como una forma de benchmarking lo que se estaba haciendo en otros países, como por ejemplo Inglaterra ¿eh? y concretamente en Inglaterra, de Gales o de Escocia, ¿no? en el Reino Unido en general, ¿no? que eran para nosotros y siguen siendo en muchas cosas los referentes como en cuanto a apoyos. ¿no? Quizás no tanto en otros países, salvo eh, en Países Bajos en algún punto, pero pocos más, ¿no? o Australia, evidentemente, por su vinculación anglosajona. ¿no? Eh, ah, hablábamos en ese momento también de la... Creación de dispositivos comunitarios, ¿sí? Y eso lo ligaría yo actualmente, ¿no? Pues con el proyecto Mi Casa, ¿eh? que, que realmente es un, un modelo también trasladado de, de lo observado en otros países anglosajones, de cómo apoyar a personas con altas necesidades de apoyo, ¿sí? Ya sea por lo cognitivo, ya sea por lo físico, a lo de las mayores necesidades y, por ejemplo, en ¿eh? lo, lo que se hizo en, en, en Holanda y en otros sitios de institucionalización... Eh, de personas con graves, con grandes necesidades de apoyo, eh, es un, un ejemplo para ello, pero lo que se, se ha hecho y se, se hizo y se sigue haciendo en otros eh, entornos, vuelvo al ejemplo de Alés, por ejemplo, eh, a mi casa tiene sentido, me eh, habéis oído decir esto muchísimas veces, no solo eh, exclusivamente para las personas sin problemas sin conductas que preocupan, sino específicamente para aquellas personas. ¿no? Y tenemos que ser valientes en buscar los apoyos, ¿eh? que son muchos, ¿eh? pero que están ahí, son el fruto de la buena coordinación que veremos más adelante para dar respuesta a esta necesidad. ¿no? ¿Eh? Evidentemente, el compromiso de las instituciones, la dotación de recursos, pero, bueno, no. bueno, esta mesa de coordinación bueno, para evaluar necesidades, en ese momento se planteaba como una... Como una una mesa como supra comunidad incluso comunidad autónoma, no pues diferentes estructuras que dicen, hoy en día yo creo que eso no tiene mucho sentido, ¿no? pero ya si lo sabéis, ¿no? la formación, bla, bla, bla, ¿no? y se comentaba en esos informes ¿no? ¿Eh? la mayor implicación de, de, de, de los diferentes gobiernos autonómicos ¿no? ¿Eh? para a, promover esta atención sociosanitaria. ¿sí? En ese momento, ¿no? y, datos no los pongo aquí no por no cansaros eh, realmente la coordinación sociosanitaria era um, algo hace 20 años algo casi casi una, casi una quimera era anecdótico en salud mental incluso y en otras y en otras condiciones también ¿eh? y en discapacidad intelectual os digo yo que inexistente salvo alguna alguna experiencia inicial que hace 20 años pues nosotros 2003 pusimos en marcha el programa en Cataluña, no, pero no creo que ese programa, lo he dicho también muchas veces, sea trasladable a otras comunidades por la cuestión, por la cuestión demográfica. ¿no? ¿Eh? Pero bueno, ahora lo comenzaremos. Solo antes de pasar a exponer el resultado uh, del, del informe, o parte del resultado del informe, no, eh, tener muy claro que no es algo que nos inventemos, no es algo que queramos hacer por, digamos, la iniciativa propia, forma parte de la estrategia de la Organización Mundial de Psiquiatría y de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? para cómo apoyar en el futuro a este colectivo, ¿no? el colectivo más vulnerable. Conozco bien a Vienasco, a Ken, a toda esta gente, a Patricia, y estamos, pues, conseguimos, ya, que, ya queríamos, conseguimos avanzando en este tipo de acciones, ¿no? Uh, bien, este plan está en funcionamiento, quizás pues, bueno, no, no desarrollado todavía, ya sabéis cómo funcionan los tempos, ¿no? hasta, hasta digamos, la implementación total del mismo, ¿no? pero sí que pone sobre la mesa los, las guías, ¿no? las buenas prácticas, o ¿no? las prioridades que hay que tener en cuenta para apoyar a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que además tienen una, una enfermedad mental, o una conducta que preocupa. Ya sabéis que muchas veces van asociadas, o muchas veces eh, hay un error de diagnóstico de unas sobre otras, pero en fin, no, no, no es el momento de, ¿no? Y ese ese tipo de recomendaciones tienen que ir pues alineadas, con un sobre todo con un cambio de valores, ¿no? Nos llenamos la boca de la actitud centrada en la persona, ¿eh? nos llenamos la boca del enfoque integrado biopsicosocial ¿no? El que proviene de la CIA 11 y la DSM-5, pero si aterrizamos, si aterrizamos en el día a día, en la práctica y colocamos los pies en el suelo, nos vamos a la trinchera, ¿no? Veremos si realmente eso se lleva a cabo o no. O solo es, como siempre, pues papeles con palabras, ¿no? Como siempre, como muchas veces, ¿no? Como siempre. ¿Sí? ¿Eh? Y claro, evidentemente el paradigma de apoyo es que que decir sobre eso, ¿no? Eh, bien. En definitiva, se trata de eliminar también estigma, eliminar discriminación social cultural, restricción de derechos humanos y eso liga clarísimamente con la convención, con la declaración de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU de hace algunos años ya. ¿no? Sí, el plan desde la Organización Mundial de Psiquiatría intenta hacer visible este colectivo. Son acciones, muchas de ellas, o la mayoría de ellas, dirigidas a los profesionales de la salud mental sobre todo los psiquiatras, pero no exclusivamente, porque psicólogos, enfermeras también estarían ahí. Hay, realmente hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Mucho por hacer, ¿no? Eh, Amalia decía, uh, bueno, del informe se ven, o del, del análisis de la situación española se ven, o surgen datos demoledores, ¿no? Pero eh, quienes llevamos en, en esta guerra eh, muchos, muchos años, yo creo que estamos en un excelente momento. Si echamos la vista atrás de todas esas recomendaciones hace 20 y más años, las cosas han cambiado bastante, sorpresivamente y con gusto, ¿no? Porque, en fin, ahora veremos, ¿no? Bien, de las recomendaciones, solo señalar algunas, ¿no? El tema de la salud física ¿eh? y la vinculación a la salud mental. Algo clave y algo que, con ¿eh? acciones ahí, podríamos cambiar muchísimo, ¿Eh? el bienestar emocional, y por ahí también la salud mental, ya no hablo de graves enfermedades mentales, ¿eh? pero si mejoramos en este aspecto de la salud física, ganaremos mucho en bienestar emocional, y por ahí mucho en conductas que nos preocupan, y evidentemente también en lo que llamaríamos enfermedades mentales menores, ¿no? ¿Eh? pues sean depresiones, trastornos de ansiedad, o muchísimas otras condiciones que no repasaremos ahora, pero sí queda claro que muchas de ellas pasan absolutamente desapercibidas en las personas con discapacidad. Nos iríamos a Pomona, nos iríamos a Seneca, estudios que hemos hecho a nivel nacional e internacional para poner sobre la mesa cuáles son las condiciones de salud física de este colectivo y qué hay que hacer en eso. Es un punto que reclaman ¿no? o que se pone como prioridad desde la Asociación Mundial de Psiquiatría, la salud física de las personas con discapacidad, la formación, de los profesionales ¿no? eh, y me alegro muchísimo y estoy con ellos ¿no? como Amalia decía ¿no? en la mejora de este punto de formación tanto en el PE como en el posgrado de los profesionales y sobre eso pues hablaremos después o en el futuro ¿no? y sobre todo sobre todo sobre todo eh, trabajar juntos ¿no? eh, nos dice la, la asociación mundial de psiquiatría eh, no tiene sentido no al, al, al, aliviarse y aliarse con, con el tercer sector con plena inclusión con otras federaciones pero sobre todo con plena inclusión ¿no? ¿Eh? que es quien realmente está significándose como agente importante eh, en este proyecto y en otros pero en este concretamente aliarnos aliarnos ¿no? ¿Eh? la, la, las redes públicas y estas redes para poder avanzar en este en este sentido ya Bien, y nace con buenos apoyos, ¿no? Con buenos apoyos la transformación, ahí tenemos a Hugo nuestro amigo Hugo ¿no? Una transformación de un proyecto antiguo, ¿no? ¿Eh? Pero en la línea de intentar responder a estas necesidades que Amalia ya ha dicho en sus diferentes pasos, yo quiero señalar que deberíamos tener esa visión de tres niveles, ¿no? ¿Qué, deben, qué deberíamos hacer desde el punto de vista... Eh, nacional, ¿no? desde el punto de vista de, del Estado español, ¿no? ¿Eh? del gobierno en general, ya sea, pues, evidentemente, de salud, pero también de servicios sociales, educación, justicia, trabajo, bla, bla, bla. ¿no? ¿Qué se debería hacer o qué podríamos hacer desde el punto de vista meso? Es decir, en las comunidades autónomas, ¿eh? ¿Qué, ¿qué podrían hacer? ¿O qué se podría hacer desde el punto de vista micro? ¿no? Experiencias en la región, experiencias concretas, como después veremos y nos contarán algunas, como la, como la sevillana, como la andaluza, a los que felicito, no pero como ellos hay otros que también revisaré. ¿no? Tengamos esa visión macro, meso, micro, porque muchas veces queremos empezar por lo macro ¿eh? ah, o por lo meso y es más fácil empezar por, empezar por lo micro para después acceder a lo meso y finalmente a lo macro, no a papá estado. ¿no? Pero bueno, se ha hecho algo en este sentido, yo creo que papá estado hizo algo, ¿eh? ha hecho algo, y eso algo ya no es, no es tan nuevo ¿no? bien cuál es el, el marco normativo estatal en vigor no lo repasamos sí voy a señalar este punto no pues bueno eh, eh, la promoción de autonomía personal entre las personas en situación de dependencia no eh, ya nos habla no de que no nos olvidemos de las personas con discapacidad intelectual para apoyar a esa mayor autonomía tengan o no tengan enfermedad mental pero concretamente no la ley 26 2011 ¿eh? sí ¿Eh? que intenta trasladar en la normativa de la Convención Internacional a, a la realidad estatal, ¿no? nos dice en este punto o insta a las comunidades autónomas a contemplar en sus planes de salud mental las necesarias especificidades para la atención especializada a personas con discapacidad internacional, e internacional, perdón, intelectual y trastorno mental. ¡Aleluya! ¿Eh? ¡Aleluya! 2011, han pasado años ya pero ya se instaba en ese momento, ¿no? fijaros, os decía, 2001, 2005 y por ahí, el desierto, casi nada. Bien, a partir de ese momento ¿no? ah, pues, bueno, hay una, una normativa que se insta que las comunidades empiecen a tener um, alguna consideración, alguna acción concreta sobre ese tipo de problema, visibilizar a este colectivo y sus necesidades. ¿no? Y nos dice concretamente en el 4.8 las comunidades contemplarán en su planes de salud mental las necesidades, las especializadas, perdón, eh, las necesarias especificidades para atención especializada de las personas con discapacidad intelectual y trastorno mental. Claro, el territorio es muy amplio, las, eh, puede ser muy, muy, muy diferente. ¿no? Eh, las realidades demográficas y sociales que no culturales, pero son realmente eh, bueno, pues diferentes y vale la pena, pues, tener información para tomar decisiones. Y necesitamos información. ¿no? Por eso se desarrolló el cuestionario que hemos utilizado para evaluar eh, eh, qué servicios sociosanitarios estaban disponibles para atender a este colectivo. Todas las Muchas comunidades han participado. ¿no? Eh, bueno, razones, las desconozco en parte, pero el mapa no estaría completo si no tuviésemos pues, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra, Baleares, nos faltarían. ¿no? Y los datos que ahora os mostraré, que es un resumen de todo el informe, ¿eh? que en, en breve, en unas semanas, tendremos ya redactado y disponible, eh, me ha atrevido, ¿no? sin, incluso sin consultarlo, a incluir Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y Baleares en algunos puntos, en algunos aspectos, porque creo que es interesante en cualquier caso, después lo hablaremos con, con los responsables de primera inclusión de qué hacemos con eso. ¿no? ¿Eh? Uh, la primera cuestión, y ahora me pongo otra vez la de a la llevo puesta, ¿no? pues la, el uniforme de médico, para verlo desde la vertiente de la salud pública, desde la salud mental pública, como, como algo um, importante desde el punto de vista del planificador de salud. ¿no? Porque muchas veces ocurrió lo mismo con el concepto de discapacidad intelectual versus trastorno eh, intelectual o trastorno del desarrollo intelectual en el momento en el que el DSM4 se pasaba al DSM5, lo hacía 10, lo hacía 11, y ya sabéis que actualmente el DSM5 contempla como sinónimos discapacidad intelectual y trastorno del desarrollo intelectual. La palabra trastorno no nos gusta, es lo mismo, ¿no? es decir, la palabra paciente. Quizás no nos gusta para cuando nos referimos a personas con discapacidad. Pero sí creo que es importante, desde el punto de vista del planificador, ¿no? y diré por qué, considerar ¿no? que las personas con altas necesidades de apoyo vinculadas sobre todo a, la, a las conductas que preocupan y a esa invisibilidad, porque las conductas están ahí, pero la enfermedad mental es invisible, ¿no? sobre todo a esa invisibilidad, considerarlas como pacientes crónicos complejos, ¿no? Porque veremos que en la mayoría de comunidades se han desarrollado estrategias para el trastorno mental grave. ¿sí? ¿Eh? Paciente crónico complejo, ¿eh? donde estaría la esquizofrenia, los trastornos bipolares, trastorno obsesivo grave, bueno, lo que sería trastorno mental grave. La primera cuestión era, ¿y por qué no considerar también a personas con elevadas necesidades de apoyo y graves problemas o graves trastornos de trastorno la conducta? Sería la expresión desde la medicina, ¿no? desde la psiquiatría, y con, con conductas que nos preocupan, eh, voy a sacarme la bata, así no hablaré más en términos médicos, ¿no? ¿Eh? Bien, ya ver con la vez. Considerarlos como tal y definir también estrategias para ellos. En el grupo de trabajo, con buenos apoyos, en un momento determinado, donde andábamos perdidos buscando datos, nos decía, vamos a comparar qué es lo que está pasando con el trastorno mental grave en personas sin discapacidad, qué políticas hay, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Porque realmente son las mismas necesidades, lo único que cambia es el origen de, de, no de la enfermedad, sino el origen o la dificultad cognitiva vinculada a la discapacidad, pero nada más, las necesidades serán esas y más seguramente por esa dificultad cognitiva. ¿no? Por tanto, vamos a intentar incluir a estas personas dentro, ¿eh? personas con mayores complejidades dentro del colectivo trastorno mental grave. ¿Sí? ¿Eh? Y en Cataluña eso ya se, ya se avanzó en eso y se cambió y se incluyó en ese momento. Luego veremos que también en otros sitios se incluyó ese concepto. Pero creo, creo que debería ser muy clave que cuando hablamos de paciente crónico complejo, no, no, no, no, no es algo que debería ser tenido en cuenta como una etiqueta. Tenemos que apartarlo de eh, el ámbito de la salud mental, de las políticas, porque es muy complejo. No, no es una etiqueta, lo que es complejo, es ¿no? cómo respondemos a esas necesidades. Debemos colaborar varios, dos, tres, cuatro servicios y a menudo de forma transfronteriza, no entre comunidades, de diferente forma, ¿no? pues evidentemente entre servicios. ¿no? Esa necesidad integral, interdepartamental, multidisciplinar, sin lugar a dudas. ¿no? Esa es la complejidad. Lo es en salud mental, también lo tiene que ser en la salud mental de las personas con discapacidad y se nos habla, y eso lo he dicho muchas veces, de cómo pues colaboramos, cómo nos coordinamos entre servicios sociales y sanitarios y los proveedores de servicios. aquí tenéis una, una fotografía de, de un grupo de trabajo en, en La Rioja, en ¿no? un proyecto que es la Mapisam, que lo hablo un poco, no donde eh, profesionales, familias del ámbito de plena inclusión, del ámbito de la red... Um, de salud mental de la Rioja, estamos trabajando juntos en determinados casos, ¿no? Eh, en, entre primaria, comunitaria, hospitalaria y terciaria, eh, en, en un mismo sector, ¿no? Mediante equipos eh, multidisciplinares, entre los proveedores y sobre todo, sobre todo, sobre todo, entre, como os decía al, al principio, entre públicos, privados, entre la red pública y privada, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿cuántas personas decías que tenían enfermedad mental? Decías 82.000 personas. ¿Eh? Tienen enfermedad mental. Bueno, ¿eh? si somos realmente... Esos son datos no, no oficiales, son estimaciones, ¿no? Veremos que personas con discapacidad, la prevalencia hoy en día en el Estado español, en Cataluña es así, tenemos datos sobre la prevalencia de discapacidad, es el 1%. Sorprende que el INSS tenga afiliados solo... Aquellas personas con discapacidad superior al 33%, a, a casi la mitad de las personas. ¿no? Hay más que ocurre dónde están, dónde están filiadas. Es algo que deberíamos preguntarnos. ¿no? Si aceptamos que el 41%, tú hablabas de anarquía entre el 30 y el 60, la cifra actual aceptada es el 40%, incluyendo trastornos de la conducta, incluso hay en autismo, ¿no? o sea, enfermedad discapacidad intelectual, enfermedad mental, eh, y trastornos de la conducta en personas con discapacidad y en autismo, sería de 195.000 personas, siendo un, pues un poco... ¿no? Y el 25 de ellos van a tener una enfermedad crónica, perdón, una enfermedad... un um, uh, Serían pacientes crónicos complejos, ¿no? vamos a decir de elevada complejidad, ¿no? que requerirían, ¿no? ese 25% que requeriría y algún tipo de recursos no es necesario llamarle SEMSI, no es necesario llamarle Wedi, no es necesario llamarle a uh, GEN, ¿no? Grupo de estudio y de derivación como en Cataluña, ¿no? Algún tipo de estructura de coordinación, ¿eh? eso sí es importante, multidisciplinar, sociosanitaria, para dar respuesta a este amplio colectivo, ¿no? Y tú decías muy bien que solo el 5% recibe apoyo. Bien. Sorpresas, ¿no? Cuando vamos a ver, vamos a analizar todos los planes de salud mental de, de, de las comunidades a ver si incluyen a las personas con discapacidad intelectual. Bueno, trata, noticia, Sí, ¿no? En, hay estrategias en el papel eh, están incluidas en los planes de salud mental en 15 de las 17 comunidades CEUTA que he entrado en el proyecto. No, ¿eh? pues ya no está, pero no, no, no tengo, no hay datos suficientes como para poderlo afirmar, pero sí en 15 comunidades autónomas. Y en 14 comunidades autónomas hay estrategias ¿eh? para personas a, a, con discapacidad intelectual y elevada complejidad. En 14 de las 17. Si queréis, eso es rápido, son datos que tendremos en el informe, lo podremos ver con detalle, porque es mucho más ampliado con eso. Estaríamos en el nivel meso, en el nivel de las comunidades. Pues podemos, Vamos a ver verdes y rojos. ¿no? ¿Eh? Y creéis, ya en el detalle del informe, veréis cuáles son las estrategias. Pero en Andalucía sí, ¿no? Y luego nos comentarán algún caso, ¿no? Alguna estrategia, pues en Aragón también, ¿no? Eh, en Asturias también, ¿no? Que no estaba incluyendo el proyecto, en Baleares también, tampoco lo estaba, en Canarias también, en Cantabria no, ¿no? En Castilla-La Mancha sí, en Castilla León también, en Cataluña también. Bueno. Eh, en País Vasco también, en Extremadura también, en Galicia también, ¿no? una estrategia no, pero en general sí. En Madrid sí, en el plan de salud mental no, cuando hablamos de trastorno mental grave se excluyen, ¿no? En Murcia no, en Navarra sí, ¿sí? En La Rioja sí, en las, tanto en la... esto sería la primera columna, planes de salud mental, la segunda columna es planes en salud mental de elevada complejidad, lo que sería el trastorno mental grave, ¿no? que es ese 25% del 41%. ¿sí? ¿Eh? Ah, en la Comunidad Valenciana también, y en Ceuta, como ya comentaba, pues no. ¿no? Ah, bueno, esa fotografía, ¿no? por eso ponía este este señor, está muy emoticono contento, pues realmente es un cambio importantísimo relacionado a partir del 2011, esa indicación, de gubernamental, ¿no? de que las comunidades debían desarrollar en sus planes o incluyen sus planes, pues parece que se ha hecho. Otra cosa es si se ha traducido en algo concreto, ¿no? No tenemos datos. La verdad es que no hay datos. Difícil, muy difícil, tener bases de datos de salud mental, tanto de salud mental como de elevada complejidad, donde pues, se contemplen a esta población. No hay datos oficiales. Cuesta muchísimo a excepción de algunas de algunas comunidades, ¿no? Tenemos dos informes, un reciente informe de las personas con discapacidad en Cataluña y el informe de Castilla y, y León, que nos hablan de datos, pero son datos, muchos de ellos, los de Cataluña son oficiales, los de Castilla y León provienen de, de, esta, de encuestas realizadas a las instituciones, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que mejorar sin lugar a dudas, ¿no? ¿Y qué programas MESO, por tanto, de las propias comunidades están en marcha? Conocemos programas como el SEMSDI, otra cosa es que llegue a donde llega y que haga lo que haga, pero sí es alguna acción que contemple el plan de salud mental de la Comunidad de Madrid, no para la elevada complejidad, como ya he dicho, ¿eh? y es algo, ¿no? Y tenemos luego pues, estrategias pues, en Castilla de León, como la unidad de Santa Isabel y otras cosas que seguramente me, me dejo, ¿no? O, muy importante, ¿no?, la enfermedad complejidad desde el punto de vista de Andalucía, ¿eh? desde la Red de Salud Mental de Andalucía, una guía práctica para atender a este colectivo ¿no? También, otra cosa si se lleva a cabo, ¿no?, en su momento, Matilde eh, y más gente, ¿no?, pues elaborar elaboraron el plan de atención a las personas eh, con discapacidad y trastorno de salud mental, ¿no?, muy complejo, pues, en tenemos la red que lleva ya... Eh, pues concretamente 20 años funcionando que ya es conocida por todos no ¿Eh? y luego a nivel micro ¿no? dentro de esas estrategias ¿eh? hay un conjunto de iniciativas que sí que vale la pena tener en cuenta eh, intentar reproducirlas ¿no? porque ya os digo desde lo micro a lo meso luego a lo macro no ¿Eh? pero sobre todo lo micro a lo meso ¿no? y, eh, ahora nos hablarán pues, pues de la experiencia el área sur de Sevilla, esa es Inclusión Activa, en Castilla-La Mancha el programa de Evatra, ¿no? en Canarias las comisiones de coordinación, en Extremadura experiencias como Don Benito Villanueva y en La Rioja el, el programa de Inclusión Salud Mental, La Rioja, el PISAM, que ya está en marcha desde hace algunos años. ¿no? Bueno, Evatra creo que es conocido, yo creo que no me corresponde a mí um, definir lo que es, pero voy a estar dentro de poco tiempo. Eh, con Iván en, en Toledo, hablando con los responsables de salud y sociales eh, para eh, avanzar en este tipo de acciones, sobre todo crear esos grupos de coordinación que sería un poco la clave eh, y reproduciendo lo que se ha hecho en La Rioja, por ejemplo, después de años de trabajo que se va a completar con un, con un acuerdo ya formal entre el Rioja Salud y Plena Inclusión para llevar a cabo esa coordinación ¿no? Si esa coordinación que en el ámbito meso, ¿no? se hace de forma oficial, que no oficiosa, ¿no? entre red social, red sanitaria pública, ya sea aquí, ya sea aquí, ya sea aquí, ¿eh? Eh, pues vamos a empezar, como nos decía la Organización Mundial de Psiquiatría, ¿eh? vamos a empezar colaborando el sector privado, entre comillas, tercer sector ¿eh? subvencionado o concertado, como sea, y las redes públicas ¿no? y esas son experiencias esas son experiencias de muy buena coordinación y con muy buenos resultados no bien decía que no hay datos no tenemos datos evidentemente no hay eh, una de las preguntas era se tiene en cuenta a la persona no a esa atención centrada en la persona vemos que en la mayoría de los casos bueno uh, no, no hay muy pocas experiencias sobre un real empoderamiento colocando a la persona en el informe final tendréis el detalle de todo esto. ¿no? Hay mmm, políticas sociales públicas, no del ámbito de la salud, sociales públicas. Otros, es, si es coordinado o no, hay pocas. Y aquí tendríais eh, pues, lo que la atención precoz, ¿no? lo que, lo que, eh, si hay o no dispositivos. Una cosa es si hay que transformar los ¿no? dispositivos residenciales o pisos en la comunidad. Bueno, pues es, Esa fotografía seguramente en unos años cambiará radicalmente. Pero veremos comunidades en donde hay muy, muy, muy pocos apoyos. ¿no? En cuanto a cobertura sanitaria sociales y educativas, ocurre exactamente lo mismo. Hay alguna comunidad que tiene poco. Decíamos, la importancia de la salud física. ¿no? ¿Eh? La discriminación positiva, de momento, a través del pasaporte, para ir al médico, a través de las tarjetas. ¿no? Uh, pues, bueno La tarjeta doble a otro tipo de tarjetas. ¿Están funcionando? A ver las aislas que estén funcionando sería otra cuestión que deberíamos preguntarnos, O, ¿no? oh, realmente hemos adaptado cognitivamente eh, la, digamos, el diálogo entre eh, en la visita médica o cualquier acto entre el profesional de la salud y la persona con discapacidad. Hay pocas experiencias y algunas de ellas, nosotros tenemos una que se llama Facilías, aquí en nuestro hospital que está funcionando excelentemente. Hay otras, por ejemplo, en Amitea, en Madrid y en otros sitios donde hay procedimientos, pero son anécdotas deberíamos profundizar no y lo mismo no aquí es más en detalle pero lo mismo ocurre con estrategias dirigidas a profesionales hay pocas ya, ya finalizo sí esa es la conclusión no ausencia de datos para análisis y toma de decisiones ¿sí? óptima presencia en los planes de salud mental nula o escasa aplicación de las estrategias incluidas yo creo que ese, ese es el punto crítico no es decir, eh, la papá administración, papá Estado, nos dice tenéis que colocar a las personas con discapacidad los planes de salud mental. ¿Vale? Nos hemos quedado en eso. Sí están, pero ¿qué se hace? Nada. O muy poco. ¿sí? ¿Eh? Buena presencia en la elevada complejidad, lo mismo. ¿eh? No se hacen, en la mayoría de los casos, las estrategias incluidas en todos esos planes. Baja implementación de políticas sociales. ¿no? ¿Eh? Claro. Incluso, pues bueno, es lo que os comentaba, ¿no? Mi casa u otros modelos de desinstitucionalización excluyen, ¿eh? excluyen a las personas con mayores complejidades vinculadas a la salud mental, salvo excepciones. Por ejemplo, en Extremadura están trabajando muy bien y poco a poco iremos conociendo las otras experiencias, mi casa, de si realmente esas personas no son excluidas y son incluidas, ¿no? Buenas prácticas, aunque poco, pocas, ¿no? Esas micro colaboraciones que os he señalado y que ahora nos no hablarán, son buenas, muy buenas prácticas que deberíamos extender a otras comunidades donde la, la realidad demográfica no, no necesita de una uh, extensión de una red especializada como la que tenemos aquí. No es necesario, es colaboración, es coordinación. ¿no? Es casas políticas eh, relacionadas con el empoderamiento. Sí, sí, mucha PCP, pero aquí, al final quien acaba decidiendo somos nosotros, ¿no? muchas veces. ¿eh? Baja implantación de la accesibilidad cognitiva, lo hemos visto, problemas de accesibilidad cognitiva en los servicios de genéricos, de salud o mentales, baja implementación de programas de formación, baja implantación de proyectos, de centros de investigación, concentración regional, pues dos, tres, ¿no? pues INICO, mmm, alguien más, ¿no? pero poca cosa, ¿no? ¿Eh? Y, eh, lo veremos en el informe, una opinión negativa, del de trato ¿no? y de la respuesta de la red de salud mental a las personas con discapacidad, a excepción de donde se está implementando los proyectos micro donde la respuesta es muy positiva. ¿no? Por tanto, es algo que deberíamos tener en cuenta. ¿no? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos, Amalia? Yo me he avanzado, pero creo que estamos en eso, ¿no? ¿Eh? Profundizar todavía más, me quedan más, ¿eh? porque no los tiempos son los que son pero ese semáforo rojo ámbar verde no realmente aquí lo que están los planes está llevando a cabo hay que acabar de profundizar en eso ¿no? y necesito vuestra colaboración ¿no? definir esas propuestas micro meso macro en cada comunidad ¿no? que ya están ahí pero que hay que darles uh, luz ¿no? y presentar este informe a la administración a la que sea al meso y un macro antes de llegar al verano sé que un poco sería sería la y con eso os animo a todos a seguir colaborando, participando y a tener esa visión optimista, ¿no? Si miramos por el retrovisor 20 años atrás, ahora, bueno, eh, somos afortunados, ¿eh? nos ha tocado la lotería, pero queda mucho, mucho por hacer juntos. Todos somos todos y lo vamos a hacer juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ramón, por por contarlo de una forma tan visual además, aunque te diré que tú dices que eres muy positivo, pero yo sigo pensando que los datos dicen que tenemos muchísimo camino por delante. Oye, bien, porque estamos en ello. Tenemos mucho camino. Tenemos mucho camino. Si eh, Uf, bueno, si lo que hemos avanzado. Ya, claro. Bueno, es verdad que se ha avanzado mucho. Hay alguna. Bueno, agradecerte mucho la claridad con la que nos has contado. Es un informe, pre... o sea, son unos resultados preliminares. Como Ramón decía, pues. Intentaremos documentarlo de una manera muy rigurosa y que luego las comunidades autónomas lo puedan utilizar para reivindicar a nivel estratégico y que, y que podamos elaborar también un informe estatal. O sea que, nada, muchas gracias. Hay, había varias preguntas en el chat. Recogemos un par de ellas porque creemos que a través de la experiencia de Rubén podemos darle respuesta. Y es que la gente se pregunta cómo se aterriza esto, cómo se lleva esto a la práctica diaria, cómo se pone... Esto que estamos contando de la coordinación sociosanitaria a funcionar luego en el día a día de las personas. Entonces, como sabíamos que este era un gran interés por parte de mucha gente que ibais a estar hoy aquí, le hemos pedido a, pues a Rubén Parrillo, que está ahora con nosotros y que pertenece a la organización... Eh, Inclusión Activa, perdón que lo he mirado porque se han cambiado el nombre hace poquito, no se ha dicho y no quería meter la pata, de nuestros compañeros de Plena Inclusión Andalucía y le hemos pedido que venga a contarnos precisamente cómo han hecho ellos para aterrizar este, pues este proyecto, esta idea de generar una red en, en la experiencia real de muchas personas. ¿Qué tal Rubén? Bienvenido. Uh, muchas gracias a todos, gracias Amalia. Eh, y nada, eh, espero lidiar bien con, con lo que supone contar algo tras Ramón, que, que, que es difícil, es difícil. <risa> bueno, todo <risa> pues tuyo, seguro que lo haces muy bien. Nada, muchas gracias y, y gracias a todos por la escucha. Eh, bueno, inicialmente la experiencia que os vamos a exponer eh, fue básicamente lo que desde el año 2002 eh, conformó el pilotaje de Buenos Apoyos en, en Andalucía pero eh, se temó de base la experiencia eh, en la que estábamos algunas organizaciones, entre ellas Inclusión Activa con eh, personas de la Dirección General de Personas con Discapacidad eh, y a, alguna, algunos, digamos, eh, estamentos y algunos servicios públicos que también participaron en, en algunas de las acciones que os, os vamos a explicar. ¿no? Eh, voy a compartir pantalla con una breve exposición que nos va a servir de, de guía eh, y bueno, eh, en esta este pilotaje de buenos apoyos que, que se enmarca dentro del programa de soluciones innovadoras y, y yo creo que lo más destacable tal vez es que eh, es un trabajo que, que desde un marco global, ¿no? de, como decían tanto Ramón como Amalia, pues intenta dar una respuesta a nivel local que, que, que al final tiene gran impacto sobre la vida de muchas de las personas a las que, a las que atendemos ¿no? y que esperemos, por supuesto, que se pueda replicar. Eh, comentar también que desde el 2022, aunque voy a empezar a, a hablar de lo que conformó el, el pilotaje de Buenos Apoyos, pues no, no solo estamos inclusión activa, sino que están trabajando otras eh, entidades con, con sus equipos. Eh, creo que además algunos de ellos, he visto por ahí, eh, que están conectados, como sería en Córdoba, la Fundación Futuro Singular, Autismo Cádiz, la Asociación El Carmen, la inclusión en Barbatea, FAN en Dinares y en Granadas Florales. Eh, cada uno de ellos bueno pues lidiando eh, de, de algún modo con esa parte algunos en fase digamos embrionaria eh, poniendo en marcha apoyo eh, desde las la, la primeras fases la, y luego otros mucho más avanzados no no me voy a remontar tan antiguo pero a mí sí me, me gusta me gusta comentar esto eh, de dónde partíamos el, el 2015 y qué cosas continúan pasando no en a día de hoy. ¿no? Eh, partíamos de cierta invisibilidad de las particulares necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad intelectual o trastorno de conducta. Eh, nos encontrábamos con una escasa formación de profesionales sanitarios en discapacidad intelectual, enfermedad mental o trastorno de conducta. Eh, eh, llamaba la atención que por esta fecha, 2015-2016, eh, pues todavía teníamos dificultades los profesionales que estábamos interesados en el apoyo a, a las personas con discapacidad intelectual y, y necesidades de apoyo relacionado con la salud mental eh, teníamos dificultades para formarnos en este área no pues afortunadamente teníamos que acceder a, a y teníamos la posibilidad de acceder a ramón Pedro rueda gente del instituto de medicina psicosocial de cádiz salvador carulla y demás pues que, pero es verdad que ninguna de estas formaciones venían del propio eh, servicio de salud, ¿no? Andaluz, ¿no? De la parte de salud mental. Eh, también encontrábamos que los servicios públicos y privados, continúa pasando en algunas ocasiones, pues eh, presentan ciertas dificultades para la coordinación y acción conjunta. Relacionado con esto y algunas de las preguntas que planteaban los compañeros, pues bueno, eh, la responsabilidad no solo era. Eh, de la parte del sistema público de salud, ¿no? que no podía hacer frente supuestamente a las necesidades de apoyo de esta población, ¿no? sino que también nosotros teníamos como entidades prestadoras de, de servicio y como profesionales teníamos dificultad en eh, trasladar las eh, particularidades, necesidades de apoyo a, de las personas que atendemos a los profesionales de salud mental y esto es eh, la práctica eh, vamos le contamos la historia a, a, al psiquiatra con el que coordinamos de nuestras unidades de salud mental eh, comunitaria ¿no? al que nos corresponde y, y bueno le, le decimos que la persona está bien o mal no sin ningún matiz no sin ningún eh, dato de frecuencia intensidad o duración de alguna de las sintomatologías sin una impresión diagnóstica como hemos dicho eh, gracias a, a ramón y, y algunos compañeros pues ya pudimos conocer por esta fecha, por criterio diagnóstico específico para las personas con discapacidad intelectual, de eh, DCLD, eh, DMID, eh, que ya tenemos la segunda versión, bueno pues, pues eh, para poner una apuesta en común con estos profesionales. ¿no? Eh, eh, copiando un poco lo que comentaba Ramón, nosotros también empezamos a, a hablar de... Personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo complejas, ¿no? que, que la realidad sigue siendo, pero lo era más abrumante en el 2015, eh, nosotros le, le, le llamamos personas eh, pelota, ¿no? porque van votando de un sitio a otro, ¿no? de, un, de un servicio a otro, ¿no? de, de, de un centro con medidas menos coercitivas, como puede ser una residencia de adultos, a un centro de... Eh, específico en trastornos de conducta y discapacidad intelectual. ¿no? Eh, o, o sale de allí, vuelve a, a, a un centro de día ocupacional y así dando vueltas sin eh, una respuesta eh, coherente a las necesidades de apoyo. Y, y, y bueno, eh, también eh, esto ha ocurrido, este, este último punto, eh, digamos que, que, que comentaba aquí, ¿no? que las asociaciones prestadoras de apoyo, los profesionales, incluso la administración pública, eh, discutíamos, y esto ha pasado básicamente hasta, hasta antes de la pandemia, sobre la conveniencia o, o no de, o, de, de crear recursos específicos para las personas con discapacidad intelectual en, y, y, perdón, trastornos de conducta o enfermedad mental. ¿no? Eh, esta, esto va eh, en dirección contraria de los planteamientos que es de plena inclusión. y Todos los que estamos aquí trabajamos eh, en, en aras de dividir de, de, de en comunidad, desinstitucionalización de o prevención de la institucionalización y demás, ¿no? A día de hoy esta era una afrenta de, la, de las que tenemos y de las que, las que hemos tenido, ¿no? Bueno, las consecuencias al final eh, pagan el pato siempre lo mismo. En este, en este eh, caso, las personas con, con discapacidad intelectual y sus familias que eh, se mantienen en una situación de desamparo tres, y, y dificultades de, eh, emocionales. ¿no? Eh, por supuesto, estas personas quedan desconectadas eh, y... y, y, y no hay muchas oportunidades para que puedan asegurar y mejorar su calidad de vida ¿no? se pueden poner en marcha acciones ¿no? eh, por supuesto nos olvidamos de la integración y de la potenciación de sus capacidades eh, nosotros si sí consideramos a, a las personas con discapacidad intelectual y trastornos mentales o trastornos de conducta eh, que pueden quedar eh, como una población vulnerable vale, entre otras cosas porque se les... Mm, eh, se les presupone eh, de alguna manera que pueden caer en una doble discriminación por falta de apoyo recursos y, y, y conocimientos ¿no? eh, nos encontramos también o nos encontrábamos mayormente pero algunas de ellas con algunas distorsiones de las que todos somos parte no me quiero parar mucho Ramón y Amalia la introducción por supuesto siempre el, el tema del efecto eh, eclipsador, había eh, y existen dificultades para esto que hemos comentado antes, ¿no? que los profesionales de salud mental, también algunos profesionales de las organizaciones, ya os digo, aquí estábamos todos también en estas distorsiones, eh, interpretarán que las manifestaciones de trastornos mentales en las personas con discapacidad intelectual en algunas ocasiones eh, son diferentes ¿no? y, y tienen otra forma, ¿no? Eh, y, y demás ¿no? eh, y hablo de tendencia a rechazar su atención, no, a tendencia a rechazar la atención a estos problemas de salud mental, no, no, no, no he evidentemente a nadie que no que no quiera atender estas cuestiones. ¿no? De, del sector social de todo lo que era servicios sociales comunitarios y, y demás y también algunas entidades prestadoras de servicios pues nos encontrábamos que eh, todo lo que sonaba a trastornos de conducta todo lo que sonaba por ejemplo a consumo de sustancias eh, a, a, pe, a personas cuyas necesidades de apoyo generaban ruido ¿no? en la comunidad eran eh, eran derivadas al sector sanitario con un, con un, con un matiz de trastorno mental grave, ¿no? con, con una saliencia, por decir alguna, esta persona eh, eh, no parece tener discapacidad intelectual, sino lo que tiene es un trastorno mental grave, con lo cual la persona quedaba mal atendida o sus necesidades de apoyo eh, no eran las más. Las más no, no, no se daba con las necesidades de apoyo más específicas que tenía. También incluso hemos llegado. Eh, a ver, siempre de una manera eh, bien intencionada por ambos sectores, pues, pues que eh, dado el, esta escasa formación, dado este, esta interpretación que se daban de los problemas o los trastornos mentales, pero egrisando la discapacidad intelectual, pues se derivaba a recursos específicos de trastorno mental grave a estas personas, con lo cual quedaban en una situación, como hemos hablado antes, de, de vulnerabilidad. ¿no? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que, que pasó entonces en torno al 2016? Que por fin nos pudimos ver las caras gente de diferentes sectores, ¿vale? Capitaneado en primera instancia por la Dirección General de Personas con Discapacidad. Eh, sí, es verdad que llegado por gente muy potente. Yo sí quisiera nombrar aquí a Matilde Blanco, ¿vale? Que es la psiquiatra responsable del área de gestión sanitaria sur de Sevilla, de la responsable de salud mental, perdón, de ese área de, sal, de, de, de gestión clínica, pues gracias a ese liderazgo práctico pues, pudimos poner en marcha una guía eh, que, como ha dicho Ramón, pues no se quedara en el cajón, ¿no? sino una guía que fuera sencilla. Eh, bueno, y, y, y diera con algunos puntos eh, en aquel momento realistas que pudiéramos poner en marcha. La primera eh, acción que se hizo en torno a esta guía fue la formación. Eh, de personas con, o sea, perdón, de, de profesionales de, de atención primaria en, en cuestiones relacionadas con la discapacidad intelectual, también con sus problemas de salud mental o trastornos de conducta. Eh, en segundo lugar, también se, se formó, por supuesto, a los profesionales de salud mental, se realizaron eh, visitas a uno y otro servicio, los profesionales de salud mental eh, tuvieron la oportunidad de conocer lo, lo, los servicios o recursos específicos para personas con, con discapacidad, unidades de día, eh, centros de día ocupacional, residencias, viviendas tuteladas, ¿vale? para conocer algunas de, la, de las particularidades y eh, bueno eh, por último dio lugar a un censo a un censo de personas ya con nombre vale por fin no con número, de personas que eh, tenían unas necesidades de apoyo complejas relacionadas con un trastorno mental o con un trastorno de conducta siempre con discapacidad intelectual ¿no? Aparte de eso, pues se, se llevaron a cabo una serie de comisiones, comisiones técnicas asistenciales, que tienen lugar cada cuatro meses por diferentes agentes, ahora os lo vamos a explicar, en las que se intenta proveer un plan de intervención y acciones para, la, para, la, para atender a estas especiales circunstancias complejas ¿no? que presentan esta, estas personas. ¿no? O Esas comisiones técnicas asistenciales son cada cuatro meses pero en pequeños grupos de trabajo eh, con diferentes grados de formalismo, pues se va trabajando durante este tiempo para atender a, la, a las necesidades. ¿no? En estas comisiones técnicas asistenciales, pues tenemos servicios sociales comunitarios especializados, como centro de valoración y e orientación, eh, servicios sociales eh, comunitarios, eh, las entidades prestadoras de servicios, eh, los servicios de dependencia de las delegaciones territoriales provinciales, eh, las familias, entidades tutelares del ámbito judicial, entre ellas Fiscalía de Incapaces, eh, también hemos tenido Fiscalía de Menores y Unidades de Salud Mental Comunitaria y Unidades de Gestión Clínica. Una de las acciones que se hizo a partir de la guía fue eh, nombrar eh, referentes dentro de las unidades de eh, salud mental comunitaria, dentro de, lo, de los diferentes psiquiatras, referentes eh, para las personas con discapacidad intelectual. Y, y este fueron uno de los grandes avances en estas comisiones, eh, que tienen un carácter local y técnico, que se hacen cada cuatro meses, pues hay prof profesionales, que suelen se, solemos ser los mismos, de, de, esta, de estos ámbitos ¿no? y de estos servicios. Eh, hay otras comisiones que no se han llegado a poner en marcha, que han, ha costado más, más trabajo eh, arrancarlas, que son las autonómicas y que tienen un carácter más estratégico. Eh, más en la línea de recogida de datos, pero esta, estas comisiones no se han conseguido llevar a cabo. ¿vale? Eh, eh, quería hablaros un poco del censo, el censo de personas a las que atendemos eh, con estas especiales, especiales necesidades de apoyo, está conformado de varias pestañas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, son personas con discapacidad intelectual, con cierta inestabilidad clínica, eh, que se produce un afloramiento de su psicopatología o sus problemas psicológicos o problemas conductuales eh, por diferentes causas. Eh, eh, luego eh, habría otra pestaña en la que incluimos personas en las que se les presupone de un sistema de apoyo decadente esta es una terminología un poco que, no, que nos viene de salud mental, pero que nos ha ayudado un poco a a ponerle nombre y a entendernos entre todos nosotros y tener cierta intersubjetividad a la hora de apoyar a estas personas el sistema de apoyo decadente pues sería eh, y yo creo que muchos mm, compañeras y compañeros se sentirán identificados eh, personas que son atendidas eh, eh, servicios de, de día ocupacionales o en eh, viviendas tuteladas o residencias adultos pero o, o incluso en, en el hogar en casa eh, cuyo sistema o red de apoyo familiar pues tiene ya sus años, son bastantes mayores y o, o bien eh, fallecen o bien ya no, no, no tienen la fuerza o también necesitan apoyo para poner en marcha eh, eh, acciones eh, de cara a estas personas con estas necesidades complejas. Luego estaría el sistema de apoyo inestable, que esta sería... Eh, Personas con discapacidad intelectual o enfermedad eh, mental o trastornos de conducta eh, cuyas dificultades tienen que ver con, con ambientes de vulnerabilidad o exclusión y cuya red de apoyo es básicamente inestable. No, no, no, no la hay o, o cuando la hay es como el guardián aparece y desaparece. Eh, y menores en protección dentro del sistema, menores con discapacidad intelectual de, dentro del sistema de protección cuyas condiciones de, que motivaron el desamparo eh, siguen siendo las mismas los 18 años y se, no, no es posible su inserción en la comunidad y requieren de un recurso específico o especializado en discapacidad como puede ser una vivienda tuplada, una residencia de adultos, se le considera una cuestión de, de, de factible de inestabilidad y por eso estarían también incluidos en el CESO. Eh, tanto hablar y de mayo voy a poner la, la historia de, de Manuel que yo creo que va a ser eh, más más ejemplificadora un poco de lo que hacemos, Manuel de 42 años, Rosita de lado caída de Morón de la Frontera, con discapacidad intelectual y enfermedad mental grave, desde el fallecimiento de su madre, se agravan las dificultades de salud mental, lo que conlleva a Manuel a, a numerosos ingresos en la unidad de psiquiatría de Budo de referencia. Esta también es una parte, ¿no? Muchas veces desde las entidades prestadoras también eh, nos hemos quejado de falta de, de, de, de, de, de, de atención y tal, pero luego eh, para que veáis, son... Otros agentes también los que queman los recursos, ¿no? eh, En una de las estancias allí ha permanecido hasta dos meses, dos meses y eh, conocemos la historia de alguno más en una unidad de ¿no? Eh, con todo lo que supone, en términos, esto lo puedo explicar mejor Ramón, en términos de diatrogenia y, y, bueno, eh, que no, no, no es sano, no es sano para, para nadie, ¿no? Eh, a la vuelta de varios de los ingresos, pues Manuel mantiene problemas con su vecindario. ¿Cuáles son las acciones? Algunos de los compañeros, en concreto los de los servicios sociales comunitarios, y eh, llevan eh, a, a las especiales necesidades de apoyo de Manuel a la comisión, ¿y qué es lo que hacemos? Bueno, pues se revisa el grado de, de, de discapacidad, porque estaba estaba antiguo, no es uno de los de la, de mayores objetivos, digamos, se, se lleva a cabo la revisión de valoración de situación de dependencia. Simplemente eh, tenemos un problema con la dependencia también aquí en, en Andalucía, pero hemos conseguido también a través de las comisiones técnicas asistenciales, bueno, pues que se, eh, ciertas valoraciones eh, de algunos de los profesionales de las entidades sean, y de las familias, por supuesto, y la propia persona se han tomado en consideración de cara a las valoraciones de dependencia. Eh, porque la dependencia tiene, eh, digamos, un matiz eh, de, de, de funcionalidad ¿no? a la hora de, de proveer apoyos a, a las personas con discapacidad intelectual y la deja un poco, ¿no? no contempla esas dificultades cognitivas o de salud mental. Eh, en ausencia del apoyo de un apoyo cercano se contacta con una fundación tutelar por si hubiera eh, posibilidad de alguna medida de apoyo para esta persona y bueno, se concluye junto con Manuel que dada la necesidad de apoyo, pues podría ser interesante que pudiera participar en actividades prelaborales en un centro de día ocupacional ¿no? y que se continúe con la provisión de, de apoyo junto con los diferentes agentes locales. Todo esto se coordina con los servicios sociales comunitarios y los departamentos de de la dependencia. Lo que hubiera ocurrido con Manuel antes de estas comisiones y este trabajo, digamos, interdisciplinar Posiblemente hubiera sido que el ruido que daba Manuel, tanto en un dispositivo de salud mental como la, a, a nivel local, eh, pues posiblemente a, hubiera eh, sido interpretado por la mayoría de las personas, generalmente técnicos y profesionales como nosotros, como que Manuel necesitaba un recurso específico en discapacidad eh, eh, intelectual y trastorno de conducta o enfermedad mental, lo que aquí se, se continúa eh, llamando ciclo deficiente. Eh, centro cerrado eso hubiera sido lo necesario para Manuel sin estudiar nada más no y ese hubiera sido el itinerario el itinerario natural y sin embargo bueno pues Manuel eh, puede encontrarse más adaptado en un contexto más eh, comunitario aunque no sea el ideal pero bueno eh, eh, sería una muestra de prevención de institucionalización con otras eh, maneras y otras otras formas por decirlo de alguna manera Rubén, hemos... perdona que te sí, interrumpa, sí, pero necesitamos agilizar un poquito... Sí, voy a terminar ya, voy a terminar ya. Vamos, Vamos muy, mal muy mal de tiempo. tiempo. Sí, disculpa. Bueno, nada, yo eh, por concluir que hemos aprendido aquí, pues que eh, eh, había diferentes agentes eh, de todos los que hemos comentado, servicios sociales, eh, temas jurídicos, entidades, prestaciones, psiquiatras, eh, que habían detectado las mismas necesidades pero no había una respuesta convergente. ¿no? Esta es una de las cosas que tiene este, este modelo de Guadalajara, que ha conseguido plasmar que todo el mundo entendía que había una serie de necesidades que se tenían que ser satisfechas, pero creían que dependían de uno mismo y no de una respuesta común. Por eso lo de las respuestas coproducidas. ¿no? Eh, a nosotros nos ha permitido otra cosa, que es eh, trasladar todo lo que son las metodologías de plena inclusión. Hemos podido hablarle a, a los servicios... Eh, público de salud, a la delegación, a los compañeros de dependencia, a las entidades tutelares o a fiscalía eh, de cuestiones de vida en comunidad, empleo personalizado, reducción de restricciones, y hemos encontrado incluso coincidencias. Resulta que aquí en Andalucía tienen un programa intensivo comunitario que básicamente da los apoyos en comunidad a, a personas con enfermedad mental grave. no pues eh, ¿Qué de eso eh, se puede hacer también con las personas con discapacidad intelectual? Eh, y que gran parte de, de, del éxito de la experiencia ha sido básicamente mm, debido a las competencias blandas, ¿no? Estamos acostumbrados a que viene el, el, el psicólogo, el psiquiatra con contar la experiencia, pero eh, aquí lo que eh, ha sido más, más eh, potente... Y tiene relación con la con producción, por supuesto, hacer una mirada satélite, eh, contar con la persona, con la familia, qué es lo que necesita y cuáles son las dificultades que tienen en el sector de dependencia, esos técnicos agentes, cuáles son las que tienen en las corporaciones locales, eh, cuál es la comprensión de las necesidades de las limitaciones que tienen, por ejemplo, en salud mental y eso ha sido un poco el, el éxito de la, de la experiencia. Y no me... No me... Me reitero más por, por el tema del tiempo. Vale, disculpo. Nada. Tú Rubén por haber tenido que interrumpir, no, no, no. porque sé que es algo que os pone nerviosos. Muchísimas gracias por la exposición no, no, no. Y, y gracias por haberte prestado a representar a nuestros compañeros de la Federación de Plena Inclusión Andalucía. Sabéis que normalmente somos muy rigurosos con los tiempos en los seminarios. En esta ocasión, como veréis, vamos mal, ¿no? Porque teníamos previsto terminar a media, pero consideramos que el contenido es muy muy interesante. De hecho, estáis 433 personas ahora conectadas. Entonces, si os parece bien, aunque nos vamos a retrasar en la hora prevista, vamos a continuar con el programa tal y como estaba planteado y quienes lo tuvierais blindado para marcharos a media, pues podréis ver la, la grabación. Así que os dejo con Inés y con Laura, compañeras del equipo de Plena Inclusión España, Laura además experta en, en metodologías respetuosas, directora técnica de una organización en Madrid, Apadis y compañera en la red de Todos Somos Todos y seguimos. Muchas gracias, Amalia. Bueno, pues nosotras queríamos contaros un poco cuál es el proyecto de estrategias para la reducción de restricciones que desde el año pasado se ha puesto en marcha en, en Plena Inclusión. El año pasado participaron ya con nosotros 24 entidades y este año eh, hay 10 federaciones autonómicas de Plena Inclusión que, que están colaborando. Entonces un poco por darle marco no también a la intervención de Sara, que luego la presentamos y, y es la directora de organización de la organización BILD. Este proyecto de entorno de dónde viene, ¿no? que empezásemos a pensar en la reducción de las prácticas restrictivas bueno, surge de la red de trabajo de Todos Somos Todas, de Plena Inclusión eh, en el que un grupo de personas muy generosas y bueno, expertas en distintos niveles, ¿no? bien porque son profesionales o familias o personas con discapacidad pues empezaron a, a darle vueltas ¿no? un poco a, a qué estaba pasando en con la vida de las personas eh, cómo podíamos hacer que, que las personas eh, recuperasen el control sobre sus vidas y cómo estaban siendo los los entornos en los que apoyábamos tanto a las familias como a las personas y si estos entornos eran eh, daban ¿no? las condiciones necesarias para que, que hubiese vidas dignas. Eh, de esta reflexión surge la alianza con Bill, eh, que es una organización, como decíamos, de la que luego contaremos con Sara, que es su directora, que es experta en, en la reducción de las prácticas restrictivas y también la red de reducción de restricciones. Y de ahí viene un poco el, el inicio de este proyecto. El trabajo que estamos haciendo en este prototipo está estructurado en base a estos, estas áreas, ¿no? estas estrategias que veis en pantalla y que tienen que ver, bueno pues en primer lugar, con contar con la experiencia de vida de las personas expertas ¿no? en el diseño de, de los apoyos y de los planes de reducción de restricciones. Por supuesto, también en, en generar herramientas y estrategias que nos ayuden no solo a, a trabajar o a implementar estos planes sobre las prácticas restrictivas que ya estamos dando, sino a prevenirlas, ¿no? a que cada vez más tengamos estrategias que nos ayuden a que no se den este tipo de prácticas, también a recoger los datos necesarios ¿no? para que las decisiones que tomemos y todos los apoyos que se planteen pues, tengan una base sólida de evidencia científica y sepamos que realmente esto funciona. Para que esto funcione es necesario ¿no? que los profesionales tengamos la, la capacitación, el acompañamiento necesario para entender nuevas formas de, de trabajar y también un poco de lo que luego nos hablará Sara, ¿no? eh, trabajar sobre el impacto que tiene algunas prácticas restrictivas no solo sobre las personas sino también sobre los profesionales que, que llevamos a cabo esas prácticas. Que, que es necesario apoyar y revisar ¿no? todas las consecuencias que, que tienen estas prácticas restrictivas en, emocionalmente para todos los que estamos implicados en ellas. Y, por supuesto, es fundamental ¿no? para que estos contextos se den y estas prácticas sean posibles, que las organizaciones eh, tengan un liderazgo práctico y que estén orientadas a, a, estos, a este tipo de situaciones y a estos cambios. Y uno de los pasos importantes ¿no? en todo este proceso pues, eh, ha sido llegar a, a una definición consensuada sobre qué son las prácticas restrictivas. Y de hecho, bueno, pues esto es uno de los trabajos que, que desde la red también nos proponemos pues, para consensuar esta definición, no solo dentro del ámbito de la discapacidad, sino poder alcanzar como una definición y un, y un claro objeto ¿no? de qué son esto de las prácticas restrictivas. Y desde ahí uno de los objetivos esenciales que ha tenido este grupo es definir qué, qué entendemos ¿no? para ir a un concepto mucho más amplio de lo que eran las restricciones y hasta ahora cómo las teníamos conceptualizadas y avanzar hacia una definición de que al final lo que queremos definir con esto de las prácticas restrictivas es que es aquello ¿no? que, que, que reduce la libertad de decidir de las personas de actuar o de moverse según lo que ellos quieren ¿no? para poder controlar sus vidas. De ahí lo que hemos hecho es determinar y alcanzar ¿no? una, una definición mucho más más amplia de qué eran estos eh, conceptos. Y bueno, pues en todos los materiales que ahora os vamos a, a compartir, que hemos ido desarrollando a lo largo de, de estos eh, dos años de trabajo, pues podéis eh, tener en documentos de lectura fácil el, el poder descubrir mucho más de, de lo que son. si pasas. Esta, estas definiciones y qué objetivos tenemos desde este trabajo ¿no? que van alineado con muchas de las cosas que hoy hemos hablado pues queremos promover una estrategia estatal para reducir, reducir el uso de estas medidas restrictivas no que que ayude a que las organizaciones a que las personas pues podamos tener un objetivo claro de cómo poder conseguir reducir estas prácticas sí que es necesario y a lo largo de toda la jornada de esta mañana hemos hablado ¿no? de la necesidad de apoyar el conocimiento y de cómo implementar estos planes de reducción de restricciones, no solo detectarlos, sino acompañar a cómo podemos ejecutar, cómo podemos hacer no pues para que los equipos tengan la formación necesaria, para que las familias tengan el cambio de creencias necesarias y los, eh, los profesionales y las personas para alcanzar este objetivo que queremos conseguir y bueno, pues la idea durante este año es ir generando materiales y generando acompañamiento que permita que esto sea una realidad. Importante toda la parte de transferencia del conocimiento y, y estos aprendizajes para que no solamente se quede en este este grupo de entidades, o organizaciones que están en este piloto, sino que consigamos que esto pueda ser extrapolable a cualquiera de los ámbitos que trabaja apoyando a población vulnerable y que también sea un objetivo que, que alcance a cualquier organización o cualquier persona que quiera conocer sobre este proceso. Importante también ¿no? pues que para poder avanzar y una de las que decía Inés, ¿no? uno de los objetivos es tener herramientas que nos ayuden a determinar en dónde estamos trabajando y que nos ayuden a evidenciar, ¿no? como decía Ramón, que al final a veces no tenemos las evidencias necesarias para saber dónde estamos y hacia dónde llegamos. Y saber de dónde partimos pues nos puede permitir hacer muchas más estrategias estatales ¿no? para reducir en su uso, pues uno de los objetivos claves va a ser también pues, eh, ese desarrollo de herramientas para que nos ayuden en el camino. Y rápidamente definimos no inés eh, qué hemos hecho en este 2022 que ha sido un trabajo extenso eh, empezamos hace no en 2019 empezábamos con esta red y bueno pues a lo largo de estos años hemos conseguido muchos objetivos eh, ya avanzamos no que a lo largo del año pues saldrá una formación con, en, en la que compartiremos esas sesiones de trabajo que hemos tenido con bill y que es un material que creemos muy valiosa y que va a ayudar a ese proceso de capacitación. Como decía Amalia a lo largo de la sesión, pues hay una colaboración muy extensa con la Fiscalía que se mantiene pues para esa consensuación de, de la definición de esas herramientas que ayuden no a que podamos avanzar en, en cómo reducir las prácticas restrictivas. Estamos diseñando una herramienta que sabemos que muchos queréis conocerla y bueno, pues estamos terminando de testarla y esperamos que en breve podamos compartirla. Y hemos diseñado y implementado pues, eh, planes de reducción que estamos acompañando a través de, del apoyo de Bill para ver ya ¿no? cómo, cómo generar esos planes y cómo hacer un proceso mucho más a nivel macro ¿no? de cómo trabajar para la reducción de estas prácticas. Tuvimos la suerte de que Bill nos invitara en su congreso de la reducción de las prácticas restrictivas junto con Fabio, un experto por experiencia, ¿no? a que compartiera pues, cómo, cómo había llevado a cabo ese proceso de reducción de prácticas. Y bueno, pues tenemos muchos materiales que ahora os presenta Inés que, que hemos ido generando y que creemos que es una riqueza pues, para que podáis ir, eh, aquellos que tengáis interés, pudiendo eh, llenar ¿no? de todas estas fuentes de, de información que hemos ido generando. Bueno, aquí tenéis los, los documentos de los que os hablaba Laura, muchos de ellos son adaptaciones y, y traducciones de documentos que había generado la red de reducción de restricciones. Eh, Sara nos hablará de algunos de ellos y bueno, en concreto Sara eh, nos va a hablar de esta parte del briefing post-incidente, que nos parece que es una estrategia y una herramienta muy interesante en la que ellos ya están trabajando y que nos puede dar muchas oportunidades para para avanzar a nosotros. Entonces, bueno, para no robar más tiempo a Sara, eh, como comentábamos antes, Sara es la directora de Desarrollo Organizativo de DIL, que es una organización de Reino Unido que es eh, experta en experta y aliada ¿no? en este camino hacia la reducción de las restricciones y en el apoyo conductual positivo. Sara además bueno, pues tiene, ¿no? ha acompañado a personas, menores, organizaciones y, y bueno, es un placer siempre colaborar con ellos, con ella y con Edwin, que son las personas de referencia que tenemos en la organización. Así que Sara, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, más con este retraso de tiempo. Y cuando tú quieras te damos paso. Muchísimas gracias, Inés. Entonces, yo trabajo en Build, que es una red para reducción de restricciones, y es un placer trabajar con plena inclusión y aprender las unas de las otras. Me han invitado a hablar de debriefing post-incidente, o sea, una un revisión post incidente. Voy a hablar de cómo hemos uh, desarrollado estas time, herramientas. Así tenemos uh, so si tiempo, también vamos de de a poner tiempo. un <risa> vídeo breve. Por un debriefing de es de de de algo de de que ocurre de de después de, de, de un de de de de de una de incidente difícil. Trabajamos con personas con con todos estos elementos son importantes para nosotros trabajando con las personas implicadas en un incidente muchas organizaciones y proveedores de cuidados nos han contado que eso es una de las estrategias más difíciles de lograr eso es un problema para nosotros en el reino unido porque la mayor parte de uh, las, las pautas que seguimos Dicen que tenemos que hacer esto, pero eh, resulta que estamos insistiendo que gente hace de briefing, pero no, luego no los estamos ense enseñando, adecuadamente cómo hacerlo, ¿Por qué es tan importante después de un incidente preocupante. Es probable que todas las personas uh, implicadas tendrán algo de trauma, sobre todo si ha, se ha ejercido alguna actividad restrictiva. Sabemos que las personas viven trauma de estos incidentes, porque nos lo han contado y también que hay muchos estudios sobre la presencia de esta trauma. Sabemos que incidentes difíciles e inquietantes tienen un impacto, tienen un impacto sobre las relaciones y las respuestas las unas a las otras y sobre todo sobre el comportamiento se puede ver muy alterado el comportamiento de las personas después de un incidente inquietante entonces, hacer un debriefing permite que las personas presentes vuelven a sentirse seguras. También es muy importante repasar y aprender de estos incidentes uh, inquietantes y esto minimiza la probabilidad de que vuelvan a ocurrir en el futuro. Tenemos que revisar, mirar las causas que llevó a este incidente y qué se podría hacer a futuro para minimizar o evitar del todo este tipo de situación. Tenemos una situación y aunque se dice debriefing es necesario y aparecen todas las pautas, nunca ha habido unas indicaciones muy claras de cómo hacerlo bien, cómo hacerlo de una forma eficaz y que no causa más daños. Sabemos que algunas organizaciones no lo han hecho muy bien o lo han hecho solo para marcar la casilla de que lo han cumplido con este requisito. Uh, pero la investigación nos demuestra que uh, esto ha producido aún más trauma. Las personas con autismo y discapacidades uh, de aprendizaje uh, muchas veces lo viven como un castigo. Si no está bien uh, ejecutado, entonces uh, entendemos que mucha gente no entiende exactamente qué es un debriefing correcto y deberíamos dedicar un poco de esfuerzo. Entonces. Hace dos años conseguimos permiso del Servicio Sanitario del Reino Unido para producir algunos recursos para entender cómo sería este debriefing. Empezamos desde una perspectiva de experiencia vivida. Hablamos con varias personas también profesionales e investigadores, y empezamos con la pregunta de qué haría que sintieras mejor después de un incidente para que no te quedes con uh, malas sensaciones. Trabajamos con un grupo maravilloso de jóvenes que, que tenían autismo o uh, discapacidades intelectuales. Primero, definimos la función. En todas nuestras políticas dicen que necesitamos un debriefing después de un incidente, pero tenemos que llegar a un acuerdo de qué significa exactamente esto. Lo primero que nos decían las personas jóvenes era, ¿qué es un incidente? Bueno, un incidente significa cosas diferentes para personas diferentes. Esto era su definición de un incidente. Un incidente es una interacción o venta con mucha carga emocional que puede generar estrés y trastornos generalizados, muchas veces debido a las necesidades que no están siendo respondidas. Las, los niños y jóvenes lo tenían muy claro. Si pasas página, Inés, gracias. Okay. So He in hablado so de las dos funciones del debriefing. Uno es el apoyo emocional, que es muy, muy importante. Y para niños y jóvenes decían que esto era la parte más importante, que necesitaban sentirse cuidados queridos, amados y apoyados después de un incidente y no sentir que estaban siendo castigados o rechazados por el personal. A muchos, tristemente, sentían muy poco cuidados después de un incidente que era muy duro escucharlo. La otra parte tiene que ver con esto tienen que hacerse en dos de dos maneras diferentes muchas personas han intentado mezclar estas dos cosas y esto lleva a una sensación de poco apoyo poco respaldo si se pasa directamente a un interrogatorio de, de cómo deberíamos haber hecho se sientan más acusado entonces primero es esencial apoyar la parte humana que se sientan bien la parte de aprendizaje y revisión debería venir más tarde. Muchos sentían que el personal estaba intentando hacer su trabajo bien, pero que a veces no lo conseguían, a veces no sabían qué hacer. Cuando hablamos con el personal, muchas veces decían, no sabemos qué decir después, no sabemos lo correcto para hacer. Entonces, estos cursos se conciben como para ser muy prácticos, dando sugerencias de qué se puede decir y hacer para hacer esto bien. Hay toda una serie de recursos y entiendo que muchos de estos ya se han traducido en castellano. Los jóvenes también les resultaba muy importante hacer esta animación. Decían que era la mejor forma para que el personal aprendiese. Decían que muchas veces la gente no lee las cosas, entonces hicimos una animación. Creo que tiene una duración de cinco minutos. Esperamos que les resulta útil estas a estos recursos. Sería muy interesante conocer sus respuestas. No sé si tenemos tiempo para poner la película o oh, no, no, no creo que hay problema. Vamos a compartir el vídeo. Son unos cuatro minutos y es bastante interesante. Esta película de ficciones uh, de, de uh, superación sensorial uh, y restricción. Me llamo Oakley. Have a mild Tengo autismo y una yeah. discapacidad de aprendizaje y viví abuso the cuando era pequeña. Voy a hablar un poco del, in, del debriefing postincidente. Wow. ¿Qué es? Bueno, un incidente es una interacción o evento altamente emotivo que podría producir estrés o uh, inquietud. esas A veces se causa por una mala comunicación o que una necesidad que no está siendo cumplida. Hay muchos espacios donde el apoyo correcto puede hacer mucho. Hola Oakley. Sí, no ¿Qué ha pasado? Estás bien, ¿verdad? Aquí, yo me esto quita, que esto huele. Vas a estar bien. ¿Qué pasa, Oakley? Quiero escucharte. ¿Qué pasó? Da apoyo inmediatamente después del incidente inquietante. A lo largo de los próximos días, asegura a la persona, busca la forma de hacerle sentir seguro. La persona correcta tiene que estar allí para apoyar. Sé lo suficiente para poder ayudar a esta persona. Estoy en una situación para poner este niño por delante. Un compañero mío sería mejor en a, a aportar este apoyo. Es importante que me sienta seguro y apoyado. A veces es difícil saber qué decir. Escucha y valida. Suelo decir, creo porque esto era tan inquietante para ti. Todavía estoy aquí para ti. Es importante para mí que te sientes okay, bien. ¿Qué puedo hacer ahora para ayudarte? No indagas, no interrogas, no haga, buscas hechos, no eduques. Estás dando seguridad y apoyo, no juicio, no educación. Quizás no se te ha escapado que hay algunas situaciones que producían que Podría haber evitado esta inquietud. Por eso es importante hacer un aprendizaje. Nadie quiere el aprendizaje por incidente. Tiene que hacerse por un facilitador con habilidad después de un periodo de calma de una forma no acusatoria. Pensar formas de evitar la inquietud, una cosa. El personal todos hicieron lo que podían. Es. Thank you for all you do to help. Muchas gracias por todo lo que hacéis para ayudar. Escrito y dirigido por personas con experiencia directa con las prácticas restrictivas. Muchas gracias. Espero que han visto el beneficio de esta uh, película. Hemos tenido buenas reacciones de la gente que lo han utilizado para formación y agradecemos cualquier tipo de comentarios. pero que son muy diferentes a los recursos que se han producido en otros momentos sobre el uh, debriefing post-incidente, pero que surgen de una perspectiva de la experiencia vivida. Yo creo que eso es todo lo que tengo que decir. Espero que estos recursos sean útiles. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, por el chat nos está, nos está mandando la enhorabuena por el vídeo y comentan que es muy, muy útil y que además refleja mucho la realidad de personas, por ejemplo, con, con trastorno respecto del autismo. Así que muchísimas gracias, ya gracias te por, por habernos justo. acompañado hoy. Eh, ahora sí, terminamos este seminario. Como hemos comentado a lo largo de, de todo el rato, estará disponible en el canal de YouTube de Plena Inclusión. Especial. Y os animamos, vamos a compartir un pantallazo en el que os ponemos la fecha y, y cómo podéis entrar, tenéis que para poder acceder al próximo seminario de, del ciclo de Ganamos en Comunidad. Esperamos que, que todo lo que hemos compartido hoy os sea útil y os agradecemos mucho vuestro tiempo. Gracias Ramón, gracias Rubén, gracias a todas.